Parceros, ¿qué más? Bien o no, un saludo para todos. Ya estoy hoy en Fort Lauderdale. La bonita Fort Lauderdale. Pero bueno, hoy les voy a mostrar un, un lado no tan chévere. Vine, si vieron mi video del vuelo de, de Bogotá a Miami pasando por Medellín, fue que que fue una eventualidad, que era algo no programado. Y bueno, cuando son vuelos así, pues no se salen del presupuesto, entonces, bueno, venga me hago aquí en la sombrita porque está calentando, bueno <ríe> póngale cuidado, estoy en plan así guerrero de calle entonces no renté carro esta vez y así plan, así súper ahorrativo, plan super guerra, super calle, súper ahorrativo entonces estoy yéndome en bus a hacer la vuelta que vine a hacer anoche salí en metro del aeropuerto de Miami y bueno, salí hasta un lugar donde agarré un Uber porque ya estaba cerrado el tren, quería llegar en tren al hotel, no pude Quería mostrarles esa parte, bueno, vamos a ver si a la idea lo puedo hacer. Y bueno, el día de hoy voy a, ir a hacer la vuelta y la estoy haciendo en bus. Entonces les cuento, estoy en el condado de Broward, que es donde está por orden Y eh, para agarrar los buses por Uber, ahorita les muestro la pantalla en Uber. Ustedes pueden ver eh, la opción de transporte público. Y ahí les muestra las rutas que deben agarrar para donde ustedes vayan. Entonces está muy bacano. Y eh, bueno, les cuento que tuve que bajar una app. Y ahí compré los tiquetes. Entonces, eh, bueno, aquí vamos a ver una parte no tan chévere de, de Estados Unidos. La parte que realmente la, ma la mayor parte de Estados Unidos, es lo que pasa es que cuando uno viene en el carro viene de paseo, pues uno va a las partes lindas. Pero bueno, vamos a ver si les puedo mostrar algo de bastante... Eh, le dicen homeless a las personas en casa. Homeless en casa. <coughs> Entonces, bueno, va a ver si les puedo mostrar porque estoy yendo en bus y bueno, aquí se vive la cruda realidad gringa. Entonces, bueno, eh, estoy aquí en el McDonald's corriendo Wi-Fi y esperando que mi conexión, porque tuve que tomar dos buses, les voy a documentar la segunda, la que es la llegada. Eh, hay Wi-Fi, hay Wi-Fi en los buses, está muy bueno, y hay Wi-Fi en la estación, la estación está allá al frente. Entonces, eh, tenía como 20 minutos de espera mientras que llega mi conexión. Hay el Uber, en el Uber, en el Uber, como el la app de... Tuve que bajar la app de BroWare, eh, me escuchas? se me olvidó el nombre, BroWare Mobile App, algo así, y ustedes pueden, tienen que comprar los tickets ahí, y le dan un código, eh, bajo uno compra el ticket, vale dos dólares, vale cada, cada, cada ride, cada, cada viaje vale dos dólares, eh, ustedes lo compran con una tarjeta de crédito, eso sí tiene que ser de acá, creo, no, no sé, y eh, vale dos dólares, eh, ustedes lo compran, una vez lo compran, eh, les va a generar un, un código QR y ese código QR nos lo muestra al subir al bus. Vamos a ver si les puedo grabar eso, no sé, eh, porque pues acá la gente se molesta si no la graba o cosas así. Entonces, bueno, vamos a ver qué puedo documentarles y bueno, en un ratico me paso allá para la estación. Y para allá está la estación del bus, como les dije. Les para allá está la conexión del... Para allá está la conexión de los buses. Vamos a cruzar la calle aquí a Lo Colombiche porque tenía que cruzar era por ahí. Allá agarramos nuestra conexión de bus. Si ustedes ven detrás mío, estoy aquí como disimulando. Allá... Todas estas personas que ustedes ven detrás del McDonald's, a Humbles. Entonces, Bueno, vamos a agarrar nuestra conexión menos, parceros, entonces estaba contando Ya pasamos la, pasamos la calle Pasamos la calle y eh, estamos en, Dentro de la estación de bus Ya llegó el bus que tenemos que tomar Que es este, que es el 20 Sale a las 11 de la mañana Todo sale en la app de Uber Pónganle cuidado Pónganle cuidado acá Ustedes vienen a la, al, a la A la app de Uber Ustedes vienen a la app de Uber Y les indica absolutamente todo, miren a las 11 de la mañana sale eh, el 20. Y acá nos dice dónde nos tenemos que bajar. Y este fue el primer... Eh, la primera el primer... ¿De verdad tenía que pasar un helicóptero? Bueno, ya se fue el helicóptero. Entonces les estaba contando. el app de Uber, yo estoy aquí en la app de Uber. Entonces ahí metí transporte público y voy de camino a donde necesito llegar a hacer mi vuelta entonces ahí dice transporte público y le indica a ustedes eh, lo que se indica de dónde, de dónde tienen que caminar, dónde tienen que ir, cada pasaje de bus vale 2 dólares entonces ahí lo tienen que lo, lo comprar uno en esta app se llama esta se llama Broward, Broward County Transit ahí lo compran vale 2 dólares ahí yo ya compré mi ticket vale dos dólares sino que solamente lo activo cuando ya me vaya a subir al bus porque después de que ustedes lo activen genera un código QR y solamente funciona durante 10 minutos entonces bueno, mientras que yo creo que lo activamos tipo 10 y 58 que ya nos vayamos a subir al bus y eh, entonces miren aquí a las 11 de la mañana estamos en el estamos en la terminal de bus que pues como les mostré este es el bus que nos va a llevar a nuestro destino y ahí nos dice, bueno, que cuando llegue al destino que me tengo que bajar en esta tengo que caminar 10 minutos, bueno, no importa entonces, bueno, nos hemos gastado 4 dólares hasta ahora perdón, 4.60 4 dólares, sí, 4 dólares entonces, eh, pues eso es, ese es el, el plan guerrero, el plan de combate entonces, ustedes con la aplicación de Uber buscan transporte público Transit público. Aquí el problema es que en la Florida es muy malo el transporte público y si vienen de turismo, vienen de paseo, yo como siempre les digo, no se las aconsejo, mejor renten el carro. Acá fue porque, pues como les contaba, tuve que hacer una vuelta así como de emergencia, algo no presupuesta, algo no planeado, entonces estamos buscando ahorro máximo. Entonces, bueno, estamos tomando el transporte público y bueno, como les decía, ahí atrás se ve pues la realidad, ¿no? Hay muchos hombres y bueno, ya en en que en ocho minutos sale nuestro bus entonces eh, bueno, apenas me subo hoy a intentar documentarles documentarles el, la experiencia en el transporte de la Florida está chévere, pensé que iba a ser más traumático pero no, está está relativamente era relativamente fácil lo que pasa es que es mucho tiempo, tengo tienen, tienen que tener mucho tiempo porque un, un recorrido que normalmente se demora en carro no sé, 20 minutos, 30 minutos acá se nos volvió casi de hora y media. Entonces, eh, es por eso que aquí en la Florida con, con transporte público, pues, y estas vacaciones, pues no, no, no, pues no es lo sugerido, no? Pues no es lo aconsejable. Siempre pues no tratar de rentar su carro. Bueno, voy a tomar agua, a, a parar la cámara y cuando suba el bus, entonces. Eh, les cuento a ver cómo nos va, son, dice. Según esto, son. Se van 8 minutos y son 32 paradas que se demora 28 minutos haciéndolas. Eso sí es exacto. De hecho, acá le dice a uno, acá cuando yo tomé este, le dice a uno a qué hora llega ahí. por Ya sea por, por la aplicación de Uber o por la de. Por la de. Esta, por, por acá, por Broadway. Broward County Transit, ahí les dice cuánto se demora o cuánto falta para que llegue el bus. Bueno, a las 11 vamos a activar el tiquete Activar. Acá lo activamos. Decimos que sí. Si viene a generar el código, cuberramos pues, para arriba. Oye, <risa> con Listo, ya apagamos. Ya apagamos. Listo, ya agarramos nuestro bus. Ahora a ah, esperar siguiente, la siguiente bajada. Eh, voy a ver si los puedo grabar un pedazo lo que está pasando detrás Detrás de mí hay una pelea Bueno, eh, acá en Estados Unidos el racismo es bien fuerte Y desde que nos estábamos yendo al bus eh, Hay alguien en discusión con los hombres que estaban en la estación de bus Voy a ver si se ve, no, no sé si se vea Estoy tratando de poner la cámara hacia atrás el conductor ya está revisando. El conductor le llamó la atención. Los paró. Allá va el conductor en su ca cajita de seguridad. No, no quiero voltear la cámara, pero allá atrás no sé si se está escuchando. Ahí van discutiendo. Acá el problema de racismo es bien, bien, bien jodido. El, el bus tiene Wi-Fi y como les decía, mira que voy en el lugar y voy siguiendo la ruta, voy viendo en tiempo real por dónde voy y acá me dice dónde me tengo que bajar y me gasté solamente dos dólares. Entonces, eh, bueno, lo que pasa es que hay que tener calle para aguantar el, el, el voltaje, pero bueno, muy chévere la experiencia y bueno, una manera diferente de, de recorrer eh, por lo de... cómo a ver si les puedo grabar otro video. Una cosa que nos falta acá es el fin. Miren, la chica va ah, ahí. Pulumba. vamos por entre las calles de Porto Verde. Y bueno ya casi, Aquí va nuestro. Aquí vamos nosotros. Seguimos recorriendo acá por entre los barrios. Entre los suburbios, como dicen acá. Acabo de descubrir algo. No sé si pensaba que esta puertita amarilla. Cuando ustedes ganan esa puertita amarilla va conectada hasta donde está el conductor y es para avisarle que pare para que usted se bajen del bus A. muy bien pensada ¿eh? Entonces, si la gente no se tiene que levantar porque el bus va rápido aquí vamos rápido es para no tener que levantarse y por un accidente y está la cuerdita 1 y listo, él para que lo acaba de descubrir con la chica que venía para andar. listo Llegamos a nuestro destino. Ahí se va el pulsetto que nos trajo. Bueno, ahora me toca caminar un rato. 0.5 millas, tengo que caminar hasta, hasta donde es el destino final. Y bueno, con bueno, este sol va a estar apenas delicioso. Va a tomar unas buenas calorías. Ahí hay un banco, bueno. Bueno, acá me despido desde, no sé, no tengo ni pinche idea, estoy en alguna calle de Forlo Verde al norte. Oiga, bros, no olviden darle like al video, comenten ahí qué tal les pareció, dos dólares vale el viajecito en el bus. Estuvo acá en la experiencia, así, bueno, ahí les grabé algo que, lo que normalmente se vive acá. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, brothers.